Queridos amigos del Facebook, muy buenos días, estamos en la Escuela Internacional de Artes Marciales, Kihasu Samurai Dojo. Os mando un saludo y aquí está el vídeo que todos ustedes siempre me han solicitado por las redes sociales para hacer un pequeño recorrido. Vamos a hacer un recorrido por Kihasu Samurai Dojo. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Artes Marciales. Os presento nuestra pequeñita tienda. Un escaparate de 26 metros cuadrado. Nos vamos a la zona Hall, Beat, donde podréis ver nuestras máquinas de vending, la recepción. mi oficina. Siempre digo que mis vídeos son un poco mareantes. Ahora nos vamos a recorrer algunas salas. La sala 1, P1. Donde se están dando actividades como breakdance, wing chun, bailes latinos, etc. Por un pasillo que tiene un total de 39 metros. ¡Tacha! ¡Hola a todos! Nos vamos a P2 a nuestra derecha y un tatami de casi 200 metros cuadrados. Vamos a la sala P2. ya ahora vamos a visitar la sala favorita es la del tatami que tiene dos puertas así que vamos a entrar por tatami 1 que ahora mismo las luces están apagadas porque tenemos muchísima claridad y seguimos haciendo un pequeño recorrido Hacia las salas de masaje, que luego os lo enseño en el siguiente vídeo. Esa es la sala de juntas. Salas de masaje, que en el siguiente vídeo os enseño. Otra máquina, vending ¡Hola! Taquillas. Vestuario, voy a entrar al vestuario de mujeres. hizo la luz y este es el vestuario de mujeres, si os acordáis del primer vídeo que sacamos de las obras, ahora ha quedado mucho mejor, ¿verdad? ¡Hola! ¡Oh! Como en estos momentos no hay nadie voy a aprovechar para enseñaros las, eh, el vestuario de hombres que es exactamente igual que el de mujeres Hola de nuevo un pequeño recorrido y en el siguiente vídeo os voy a enseñar las salas de masaje. Bueno, pues un besito para todos. Os hago una panorámica ahora para que veáis. Nos falta un sitio que es la sala de calderas y solo voy a enseñar la puerta. Todavía faltan cositas por hacer. Desde aquí podéis ver todo el pasillo. Nuestro tatami gigante. Todo el doyo está acristalado. Sala de juntas. Bueno chicos, que me despido hasta la próxima, que en el siguiente vídeo os enseño las salas de masaje, ¿vale? Un besito para todos. Espero que os haya gustado.